Hola familia, ¿qué tal? Hoy vengo con un... no sé si llamarlo tutorial, más bien es enseñaros un, un workflow con Phaser con y otras herramientas. En realidad son un porrón de herramientas todas estas pestañas. Eh, no creo que os explique cómo se instala algo, ya iré viendo según, según la duración que me vaya saliendo y lo que vean, vayamos viendo. Eh, sino que os voy a explicar una manera de trabajar. Es decir, lo he dicho el workflow, que es la palabra que se suele utilizar y que es quizás lo que menos se encuentra por por tutoriales y demás, es decir, te explican muchas técnicas, muchos lenguajes, muchos frameworks, pero a la hora de decirte cómo, cómo utilizarlo uno detrás de otro o cómo se ayuden unos a otros es bastante complicado. Eh, lo, importante, lo importante es que hay ya muchas herramientas que te automatizan estos, estas formas de trabajar, y, y os voy a comentar unas que descubrí relativamente hace poco, pero que hay mucha gente usando desde hace muchísimo tiempo en, de manera muy profesional en desarrollo web sobre todo. Aunque bueno no está, no está restringido a web, pero como hay herramientas que vienen directamente del, del mundo de la programación web y de lenguajes relacionados, pues, pues es bastante más común ahí. Eh, este tutorial, eh, vídeo, no sé cómo llamarlo, eh, va a ir sobre Phaser, que está aquí. Phaser es un motorcito bastante chulo eh, motorcito, bueno, he usado ahí el diminutivo sin mucha justicia eh, para, para hacer juegos en HTML5 básicamente te hace un de. un wrap, un rep, un, como coño se diga un, un envoltorio de muchas funciones y muchos otros motores como la física, la, el manejo de sprites eh, el javascript eh, más, digamos con sus buenas prácticas y tal supuestas buenas prácticas de manera que solamente te preocupes en programar el juego. Por ejemplo, mi bueno, mi Texelarium está muy feo, pero bueno. Eh, por ejemplo, mi, mi Texelarium, si carga, porque el de este, ¿vale? Eh, está hecho en phaser completamente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el, esta es la versión de desarrollo, con lo cual no sé muy bien cómo va a ir. Pero bueno. Como veis, es un jueguecito tonto de puzzle. Bueno, esto consiste en llenar, ¿vale? Hace musiquita y tal. Está súper fuerte, coño. Calla. ¿Eh? Se hace, tiene, maneja sonido, maneja los sprites, maneja todo, toda la parte gráfica, toda la parte de lógica, todo. Y todo, todo hecho en código de Phaser. ¡Hala! ¿Y cómo puedes hacer un proyecto en Phaser? Bueno, pues te puedes crear un proyecto desde la nada, como te ayudan en los tutoriales aquí. no, Te creas tu página HTML, insertas el, otra, el, el Javascript de Phaser y empiezas a pigar desde cero. O intentas automatizarte las cosas, que es a lo que voy. ¿Cómo te automatiza las cosas? Bueno, pues lo puedes hacer de muchas maneras, pero yo voy a comentar una forma que, que se basa en Node.js, eh, Node.js, que bueno, sé que hay mucho, Yo que se tiene mucho boost este, eh, este software, eh, pero bueno, no lo cojo por eso, lo cojo simplemente porque cuando estuve buscando las plataformas de, de automatización para Facebook era lo primero que me, que me salía, no lo primero, pero sí lo... Lo más inmediato a la hora de, de probar un workflow nuevo. Eh, Node.js es un software que tú te lo instalas y básicamente es una, un intérprete de JavaScript en, en consola, por llamarlo de una manera bastante cutre, ¿de acuerdo? Eh, puedes programar con JavaScript y puedes ejecutarlo como si fueran scripts de PHP o script batch o como te dé la gana. Arrancas con Node del código y bueno, pues hace, hace lo que sea. En este caso, pues este código viene aquí es un servidor. ¿Veis? Podéis generar un código de un servidor eh, eh, un servidor web en 4 o 5 líneas, súper chorra. Lo ejecutas con Node en consola y ahí lo tienes. Esto te permite hacer un montón de cosas súper chulas con, con JavaScript en tu, en tu entorno. ¿Por qué Node.js? Pues porque tiene herramientas asociadas. Como bueno, el NPM, que es el gestor de paquetes que ya viene integrado. Es decir, cuando te instalas Node, te instala el NPM, que el NPM es como cualquier otro gestor de paquetes en, de los que estamos acostumbrados a tener Linux, por ejemplo, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hace es buscar en repositorios y descargar eh, módulos para, para el entorno que hacen cosas. Y esos módulos, por ejemplo, pueden ser el Bower, que es otro gestor de paquetes que bueno en este caso nos hace falta. O Grant, que es un. como lo pone aquí. Es un ejecutador de tareas en, en Javascript. Eh, este Grunt es similar, bueno, similar, yo qué sé, hay un millón. Están el make, el rake, el ant, el bla, bla bla bla, un montón. Si buscáis por grunt versus make, por ejemplo, tenéis aquí un montón de artículos explicando las diferencias o la, los parecidos entre uno. Son automatizadores de tareas. A lo que siempre ha hecho el make de toda la vida en compilaciones normales, pues pues se puede llevar un poquito más allá y hacerlo en Javascript o hacerlo en el lenguaje que sea. En este caso, GRAND lo hace en Javascript y te permite automatizar cosas de forma que no tengas que estar repitiendo siempre lo mismo. Por ejemplo, ¿para qué sirve en, el, en lo que os voy a explicar? Pues nosotros vamos a generar los códigos de, de nuestro juego en archivos Javascript separados, con CSS sin minimizar, sin minimizar y cosas por el estilo. Y entonces cada vez que cambiemos un archivo, GRAND se va a dar cuenta y nos va a generar una versión final y ya preparadita para subir al servidor siempre, o para, o para nuestro servidor de testeo, con todos los archivos minimizados, con todos los assets preparados, todo, todo empaquetadito en una, en una estructura de directorios para, para subirlo independientemente del código que estemos tocando. Bueno, independientemente, evidentemente están relacionados, pero que no va a ser lo mismo lo que piquemos directamente que lo que subamos, porque nos va a preparar algo optimizado para, para web. Así que, bueno, después de toda esta chapa que os he soltado, os explico cómo va el proceso. Lo primero que tenéis que hacer es... Bueno, Phaser no hace falta que hagáis nada en principio, porque como lo vamos a gestionar a través de los paquetes de, de Bower y de NPM, pues no hace falta que tiréis nada. Lo importante es que os instaléis Yoman. Esta es la herramienta de Yoman es... A ver, aquí lo explica muy bien, ¿no? ¿Qué es, un, qué es Yoman? Bueno, básicamente es un... Un software que te ayuda a empezar proyectos de manera estandarizada o algo así. Se instala con npm, con lo cual te hace falta tener Node. ya No os voy a explicar cómo se instala todo por ahora, si igual hago otro vídeo, no lo sé. Eh, os instaláis Node, Node viene con npm, o en Windows al menos, en Linux tendrás que instalarlo. Y instaláis yo. Esto hace que a partir de ese momento eh, este comando esté disponible en vuestra consola. Y ahora lo que tenéis que hacer es instalar eh, generadores. Yo, más lo que permite es a que los desarrolladores hagan, hagan pequeños trozos de código, no pequeños o tan pequeños, eh, que se llaman generadores. Que te explicas aquí cómo hacerlos y tal. Hay un porrón de generadores. Y por ejemplo, puedes tener un generador para proyectos de Visual Studio, para hacer Sharp, para hacer, qué sé yo, servicios web. Puedes tener un generador para, por ejemplo, para Phaser, para juegos con cierta estructura. Puedes tener un montón de generadores para distintas cosas. Voy a poner poquito el primer poner aquí el Final Generator este enlace de aquí veis, este de aquí, una barbaridad ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, jhipster, hipster stack for java developers jman, maven, spring and .js pues te bajas de este generador y te va a generar un proyecto de, de esta característica así que ya sabéis jman nos va a hacer la estructura de nuestro, de nuestro proyecto, según que según el generador que bajemos ¿qué generador queremos? pues hay un generador super chulo que es el generator phaser oficial que está por aquí, todos los enlaces los pondré en la descripción del vídeo eh, este generador te genera un proyectito de Phaser. Tiene 7 meses ahora mismo. Yo le hice un parche, pero no me han cogido el pool todavía. Eh, no está, ah, no está en esta. Estará en el mío. No me han hecho el pool y me da un poco de coraje porque metí una modificación al código. Que lo tenéis aquí en Prefabs Master. Hay una pequeña vez, de hace un mes. Una, un cambiecillo para, bueno, para, para ciertos elementos, para, para generar elementos de una manera diferente. Más que nada por no tener que estar tocando código sistemáticamente hay que cambiar ah, digamos que no es que tu fuera un bug pero era una incomodidad que, que corregí. bueno a lo que voy que tenéis aquí el john Man con los paquetes buscáis el de phaser que lo pondré abajo y podéis hacer ahora lo que yo voy a hacer aquí que, que vais a flipar un poco si no estáis acostumbrados a automatizar uy está aquí chivato que, que acabo de probar vale vamos a hacer un directorio para nuestro juego estoy usando la consola de git que Git si no lo tenéis también, pues si estamos hablando de herramientas y de workflow, pues es, es importante. Es importante. ¿Te das cuenta que esto es un vídeo sobre herramientas. No voy a, no voy a programar. O prácticamente no voy a programar. No sé cómo acabaré, pero esto es sobre herramientas y punto. Ah, también se me olvidó decirlo. Eh, el ID que vamos a usar es NetBeans, que, que es gratis que se entiende muy bien con este tipo de proyectos. Fijaros que desde, aproximadamente desde esta pestaña hacia la derecha, la de la izquierda son también mierda. Tenemos Yoman, tenemos el generador, tenemos Phaser, tenemos Node JS, tenemos Power, tenemos Grant, tenemos... MMP, me lo voy a borrar. Ah, mira, he estado de nuevo mi, mi repo. Tenemos NetBeans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trozos de software, ¿de acuerdo? Esto, esto es mucha complejidad en realidad de fondo, pero como, herramienta, como uso de herramientas no tiene ninguna complejidad. La instalación que a lo mejor tenéis problemillas, pero bueno, ya somos grandes mayores. Vamos a llamarlo a este eh, youtuber tuto, yo qué sé. Te creas tu directorio. Y ahora dice, bueno, voy a hacerme un juego en phaser, quiero probar phaser, quiero hacerme mi juego magnífico. ¿Cómo me lo hago? Fijaros la, la complejidad. Eh, creo que era oficial, ¿esto tiene interés en no estoy llamando aquí estoy llamando a Yoman que está instalado y ahora le digo cuál es el constructor el, el generador que quiero ¿no? el constructor el generador face oficial que face oficial es este de aquí que os he enseñado aquí ¿eh? generator facer oficial todos los generadores empieza con generator y después tienes aquí el nombre phaser oficial oficial y ahora Yoman se va a encargar de leer todo, todas las plantillas que están dentro de ese generador eh, crear va, va a coger todas las dependencias y las va a juntar eh, a veces los generadores tienen una interfaz que te preguntan. Aquí tienes al Yoman, súper guapo, en ASCII. Eh, ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? Vamos a llamarlo, qué sé yo, tío, vamos a llamarlo Chorra Game. ¿Qué versión te gustaría usar de Phaser? Creo que va por la 2.1.2, o estoy yo equivocado. Eh, 2.1.1, 2.1.2, sí, va por la 2.1.2 ahora mismo. Voy a ponerle 2.1.2. Eh, tamaño del display, vamos a hacerlo para iPad, 1024 por 768, si no me acuerdo mal, igual estoy un poco confundido, ¿de acuerdo? ¿ve? Ahora él te va a crear esta estructura de archivos en el directorio, ahora a mí me va a fallar aquí porque tengo cosas mal configuradas de, de los paths, pero te lo, te lo dice en el mensajito, si, si está ejecutando esto, nada, si falla ejecútalo tú a mano, ¿vale? Entonces tenemos que ejecutar el bower install, bower también lo tengo instalado, esto lo que va a hacer es eh, buscar, mira, os voy a enseñar la estructura del archivo, veis, ya tengo aquí el directorio, y aquí está el, el código. Daos cuenta que nos genera la carpeta con el nombre del proyecto, eh? este es el nombre del proyecto, y que tú le has puesto la carpeta, y ahora dentro él sí usa el nombre que le hemos dado para otras estructuras. Ahora, si os dais cuenta, ha generado una carpeta de Asset, una de CSS, aquí una de Game, que ahora mismo está vacío, casi, vamos, vacío de código nuestro, digo. Los templates que tengamos, bueno. Estos son toda información propia. Y ahora tiene aquí un, un archivo Bowers.json que no a hacer preview. Eh. Vamos a abrirlo. Este Bowers.json JSON te lo ha creado el generador automáticamente. Y aquí están contenidos los paquetes. Eso es un. A eso. ¿Veis? Lo único que tiene por ahora. Pues dice: Mira, por pues la dependencia del phaser. Tiene que pillarte el phaser. Y entonces Bower lo que va a hacer es pillarse el phaser. Y las dependencias del phaser. Así que vamos a hacer un Bower install. Le digo, power install sé que tengo que ponerlo porque como ha cascado aquí veis que tiene un montón de errores, pues me dice que, que lo ejecuta a mano y lo, no, en el PM. Ahora está instalando Phaser oficial. Lo que va a hacer es descargarlo y meterlo en nuestra, en nuestra estructura. Un día de estos. <tú <tú> padre venga tío eh, no, el caso es que está aquí pillando, porque tienes que ir a la carpeta Bower Components. Sí, pues no, está, está descargando, por algún motivo no está actualizando la, la consola. Bueno. Ya está. Normalmente sale aquí un porcentaje, te dice 20, 30 o los, los megas que te, que te van saliendo, cuántos megas ha descargado. ¿Veis? lo único que va a instalar es Facer Official, porque Facer Official, no sé cómo decirlo, lo que está aquí. ¿De acuerdo? Y ahora eh, hacemos lo mismo con el npm, que tiene todas las dependencias del npm eh, con install. Insisto, no soy yo, o... padre, no soy yo, es que me lo hice aquí. Es que tiene o sea, hay paquetes que están gestionados con bower y paquetes que están gestionados con npm. Básicamente, bower y npm hacen lo mismo, que es eh, gestionar eh, paquetes de software. Así que con esto completamos la configuración del proyecto. Venga. Ahora lo que vamos a hacer directamente es abrirlo con con nuestro NetBeans. De hecho voy a ir viendo NetBeans ya porque también se lo piensa a su ritmo. Si os doy cuenta también ha creado aquí un node de módulos. Este node modules es el, el conjunto de, de módulos. De hecho, aquí el Power. En fin. Tiene un montón de, de moduletas que estábamos descargando. Que son necesarios para, para tanto para el software en sí mismo, para nuestro juego, como para el, mantener el, el, el flujo de trabajo, el workflow con estas herramientas. ¡Venga! NetBeans! ¡Que me aburro! Nada, para aquí tenemos una magnífica estructura es de archivos. Si os das cuenta, os genera hasta el GitIgnore. Esto es súper chulo. ¿De acuerdo? Porque claro, como ahora os comentaré, la, la estructura de, de directorio es, es complejilla, bueno, complejilla no, no es una cosa inmanejable, pero no es, in, no es inmediata de entender. De hecho aquí tengo otros juegos con, con este código, con el Texelarium y el Resound. Vamos a abrir proyecto. Open Project HTML5 con código existente. Bueno, eso si sí, no lo sabéis también. O sea, abrir HTML5 con existing source. Y ahora vamos a buscar el, la carpeta root, I am root, vale, podéis cerrar el vídeo ya, Ac acabo de tocar el techo. Youtube eh, YouTube Facebook, Youtube de ah, nos vamos a pillar el proyecto, no sé qué. Y ahora nos genera aquí la estructura para que veamos el programa, vamos a cerrar todas estas cosas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! era Game, vale, este es <ríe> este aquí, YouTube Tuto. root, Esto es todo lo que nos ha generado Yoman. Solito, él solito. Ahí, con sus con sus huevacos. Tenemos un HTML estúpido que no hace nada. Que lo único que tienes aquí es un, un div con el ID chorra gay, que es el nombre del juego. Que después el, en el game, en nuestro archivo game mainjs. Él le va a decir, ¿veis? Cuando genera el phaser, le va a decir que querés un juego tal, tal, tal dentro de este elemento. Este elemento es el mismo que este. Así que estamos estamos felices. El código que nos genera el generador, ¿cómo, cómo está separado? Bueno, tienes los assets por un lado, que en realidad en este caso tienes un preloader y el human logo, que ahora veremos por qué. Eh, aquí están todos los componentes de Bower, que en realidad no hay que tocar nada. Eh, CSS, tenemos nuestro CSS aquí, el que tocamos nosotros, la carpeta game, que no debemos, no debemos tocarla en principio, vamos, ni en principio ni en final porque se va a ir, eh... no, perdón, perdón, claro que sí se va a tocar, eh, no, no me echéis cuenta con lo que he hecho aquí, de acuerdo, eh, ahora, ahora os comento, el eh, node de módulos que hay que tocarlo y los templates que esté usando el, eh, no, sé, no recuerdo si esto era exactamente los templates que utiliza Grunt, pero estoy casi seguro de que sí, pero bueno. Este es el código que podemos tocar, el que está dentro de game. Es decir, completamente al contrario de lo que he dicho antes. Y diréis, bueno, ¿esto qué hace? Que después sube todo esto de aquí al servidor, que, bueno, mi juego, ¿cómo se sube? Porque tengo por un aquí el index, después tengo los módulos, pero los módulos no, los tengo que subirlos. Los assets sí tengo que subirlos, Los componentes power no, porque son. ¿Qué coño subo yo a mi servidor para subir el juego? Como en caso de los juegos. Ah, amigo. Ahí es donde viene Grunt al rescate. Si os dais cuenta que hay un Grunt file que feote esto es como un make o sea los que se conozcáis los que son los make básicamente esto está describiendo tareas que hay que hacer eh, no voy a entrar en la sintaxis del archivo ni historia pero diré que lo que hace este, este estas tareas que están definidas en el, en el generador de geoman es decir mira cuando arranques grunt en este en esta carpeta vas a coger eh, los archivos que conformen la web final es decir, los assets los, todos los JS que estén dentro del game eh, todo el, el index.html las librerías que hagan falta y me va a generar un proyecto de, de página web entonces, para que veáis la diferencia antes de arrancar Groot, Groot, Groot. <ríe> Hostia, por Dios, si le pusieran Groot sería lo, lo más grande voy a inicializar el repositorio aquí para que podamos ver los cambios es decir, eh, esto echarle eh, archivo eh, si los que no sepáis lo que estoy haciendo, estoy guardando, el, eh, haciendo un commit, o sea, estoy inicializando un repositorio de Git aquí y guardando todos los archivos en ese repositorio, bueno, guardando y dale. A ver, estoy, para que podamos ver el estado en el que está el código ahora mismo, porque va a hacer cambios, grunda automáticamente. Ahora podremos ver qué cambios ha hecho. Vale, digamos que hemos comenzado ya nuestro proyecto, ya lo tenemos todo, ya, está, ya estamos listos para tocar código. No os voy a explicar cómo se toca código, en sería, igual sería otro proyecto, otro tutorial, otro vídeo. Lo que sí os digo es que ahora, una vez que ya tenemos este esqueleto de juego, este scaffold, este eh, andamiaje, como lo queráis llamar, nos venimos aquí y escribimos grunt. Este grunt ya lo hemos instalado antes, se supone, como os he comentado, y grunt lo que se va a dedicar es a ejecutar este gruntfile.js, va a compilar todos los archivos, compilar, bueno, compilar en el sentido tradicional de la palabra, en, en el sentido de juntar, ¿vale? De, de juntar de manera ordenada, no compilar, de interpretar y hacer código máquina va a compilar esos archivos en una estructura que le describe el gruntfile.js y además nos va a generar un servidor eh, local pichulo para hacer debug con lo cual no necesitamos ni instalar WAMP, ni, ni tener un Apache, ni un ISS, ni nada IS que diga, no hace falta nada, grunt se lo está comiendo todo gracias al Node.js So, Grunt corre sobre Node.js, por eso nos hace falta Node.js. Yoman corre sobre Node.js, ¿de acuerdo? Ese es el, el truquete. Pues aquí veis, eh, bueno, ha hecho, hasta aquí te, te enseña la información del, de, de los estados del juego y tal. Ha hecho un paquete con la distribución. Si os dais cuenta, dice, bueno, se ha, se ha hecho un paquete, un bundle, bundle, que diga, en dist/js/game. .js, eso significa que aquí ahora aparece una carpeta nueva que es dist y que si os dais cuenta tiene la estructura de un proyecto HTML5, así tipicota. su index HTML nada más, su carpeta con los javascript que en este caso tiene el game, que este game lo que ha hecho es pegar detrás uno detrás de otro todos los archivos que están dentro de aquí de forma que solamente tienes un JS. En este caso no está minimizado. No sé si hay un parámetro para decírselo. Si es que no hace falta. No, no tengo muy claro. Arriba sí tiene un montón. Minified. Pero el resto no. no. No sé muy bien por qué. Pero bueno. El caso es que lo tenéis todo juntito aquí. La librería de phaser y, el min y la phaser minimizada. Que supongo que aquí pues estará la normal. Y tú la puedes cambiar aquí a min. Depende de lo que pongas en el phaser anterior. Sé que hay formas de decirle que minimice que no, según si lo quieres hacerlo para debug o si lo quieres hacer para producción, pero bueno, ahora mismo no me preocupa eso. Lo que quiero que veáis es cómo él ha generado, de todo el resto de la estructura, una carpeta de distribución. Bueno, perdón, tenía una llamada de teléfono. Eh, ¿Por dónde iba? Bueno, modificar cosas, ¿no? Estaba aquí tocando algo de código. Vale, decía, a ver, que otras cosas chulas que tiene, si, eh, si tenemos el grunt andando, eso significa sí, que tenemos aquí nuestro nuestro servidor, he abierto aquí la consola. Este juego que te genera automáticamente es un juego de prueba Simplemente es un, un código que tiene ahí al man andando y cuando le pegas ¡Oh, hemos ganado! ¿Vale? Te hace este código para demostrarte eh, que el código funciona como una máquina de estados en el que tiene distintos estados aquí. Eh, se se, se inicializa con boot. Cuando el boot está listo, hace un preload. Cuando se termina de cargar preloads para los assets y demás para más pesado al principio. Cuando la precarga está hecha, va a menú de menú va a play y de play va a game over y de game over va a menú y de menú a play o de game over a play no estoy seguro en este caso en cualquier caso solo configuras tú no tiene ningún tipo de misterio eh, por último lo que os comento con grunt una cosa chula que tiene eh, aparte de que ya veis tenéis aquí vuestro local José, andando con el 9000 no hace falta hacer nada eh, una cosa súper chula del grunt es que si yo toco código ahora por ejemplo en el menú yo me vengo al menú y aquí pone click anywhere to play, click de Yomar Logo. Vamos a cambiar esto. Voy a, voy a hacer un F5 aquí para que lo veáis cómo sale. Click anywhere to play esta cadena, eso está aquí. Eh... Entonces, yo aquí lo único que voy a hacer es grabar. Y una vez que yo grabe aquí, me vengo aquí. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. ¿Y veis? Yo no lo de la F5, ¿eh? <ríe> ha sido automático. Grunt se da cuenta de que hemos cambiado algo del código, lo ha vuelto a recompilar en, otro, en archivos. Y lo, lo ejecuta. Con lo cual tenéis eh, acceso. O sea, tenéis actualiz actualización automática. Eh, eh, ¿Qué sé yo, podéis cambiar lo que podría cambiar algo más para que lo veáis. El color este, ¿no? ¿no? sé exactamente de qué del sprite. ¿Veis? La letra de a alo. alo. Yo no le estoy dando F5, sino que es el el que se da cuenta de que hay componentes que han cambiado, con lo cual los vuelve a recompilar, los vuelve a meter en GameJS y, y mola mucho. Y creo que ya está, familia, con esto ha quedado un vídeo bastante largo sobre cómo trabajar con estas herramientas. Recuerdo Geoman, Phaser, Node.js, Bauer, Grant, NetBeans. Ala, casi nada, pero es muy comodito, muy comodito y ya en el siguiente vídeo ya os comentaré cómo va esta estructura. ¡Hala familia, nos vemos.